Madariaga, Altos Verde o, o Barrancas una mediana ah, espectacular y si no tenemos la grande para Madariaga para cuando entre el en Maturgo ya que afuente un poco más el frío la dirían XX <risa> muy bien bueno espectacular Juan y escuchame si no quiero pescar pejerrey, ¿Qué tenemos? Para ensalado, hay lombriz. Sí, pasta. Hay lombriz, masa para carpa, bueno, no marinado, es. este, sí, todo. La gran variedad de, files, ¿Sí? files de carpa. Files de carpa, file de sábalo. Para el que se olvida las líneas, la casa se tiene que comprar. También huevo, hay también un río. Sí, algún rin en la caña, nada, algo, bueno, nada bueno. Especial para sacar, pero. O sea, es un shopping, no es una casa de venta de mojarra esta. No. Es un shopping, tenemos esto. Tratamos, tratamos. Despacio. muy surtidito. Estamos armándonos de vuelta después de.. Bueno. <risa> Del chico no. carnal, Catu, ya lo vieron. Clasificada por tamaño, vayan a donde vayan, la mojarra ya está acá. Así que. Gracias y buena pesca. Ahora. verde bastante niebla reparto las cosillas nos metemos el agua bueno, buenos días estamos acá en la laguna Altos Verdes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 Listo Roberto, nos vemos a la tarde. Si Dios quiere a la sí, salida y que se haga una buena pesca. Muchas gracias. la pesca hermoso pejerrey hermoso pejerrey muy bien isa a ver mostrarlo muy buen pejerrey espectacular uh oh, ahí tengo pique ahí tengo pique vamos en vivo vamos en vivo a ver tomate pasa el teléfono. Ahí está. arrancamos con todo ¿no? claro, lindo tamaño encima sí, en vivo vique, vique, vique. Sí. vamos de vuelta Darío lindo, sí, bien ponete si tengo una foto ahí Verde. Ahí con el fondo. Uy, está buena foto. Ahí. no sé qué potito le saqué. Vamos, seguimos. visita pero apenas se activó de vuelta Peja, ¿Qué, que... qué enredo que te hizo, Dobla, ah, lo... ah mira, y solito. Tenía hambre, parece muy bueno. Promediando el mediodía, como ven, se planchó la laguna. Todos ya sabemos que cuando se plancha el pique se muere, pero empieza el otro pique. Mirá, mirá, mirá, hablando de que se corta el pique en vivo. Está, está. Mirá, en vivo. ¿eh? No lo pensábamos, íbamos a mostrar la comida. Impensado, <risa> <risa> <risa> impensado esto. A ver. Mostralo. Impensado, esto salió en vivo sin querer queriendo, diría el chavo del 8. Sin querer queriendo. A ver, A ver el peje. Ah, mirá cómo lo enche, mirá. Nah, impresionante. Mirá. Saca una foto ahí. Mirá cómo me enganché justo. Terrible. Bueno, seguimos con el arte culinario. Acá se trajo unos sándwiches de pollo y de entraña. Se trajo el tomatito, el limón, sal, pimienta que anda por ahí. Espectacular. Isa, qué día, ¿eh? La verdad. Pleno verano parece. Sí, sí, Bueno, aflojó el pique ver, por el no. tema del calor y la planchada, pero bueno, como se ve, se, se sigue dando. Vamos a seguir, ¿eh? Vamos a de vuelta. 10-15 centímetros. Pique, pique, pique, pique, pique. Lo ve la huella, ¿sabes? Lo ve. Voy, Yo pensé que Ay, estábamos no, no, no. en chacicos Cuando se plancha chasico Se va a hacer verde Uy, mira, que sí. es magnésima la verdad que una bueno, laguna muy estancada como verán pero bueno aquí la hacer una cota con garíos que bueno muy lindo pescado ¿eh? para ver más imágenes de hoy y bueno la verdad que lindo, lindo. muy buenas jornadas ¿no? una gotita más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 Y les mandamos un fuerte abrazo. Salud. Gracias a todos.